No es lo mío la presentación, pero me tocó hacer Es una alegría que te hayan venido porque este tema, el doblamiento del tiempo, es algo que, eh, que me resuena y que de alguna manera estoy aprendiendo. Y la verdad que poder compartirlo y que más gente se sume a esta, esta conciencia colectiva nueva que se está abriendo es fantástico. ¿no? Eh, les, presento, les voy a presentar a María Laura Vitales. Ella es abogada, mediadora y es consultora psicológica y da charlas eh, eh, sobre temas grupales y personales para ayudar a compartir esto. ¿no? Desde lo personal, quizás este tema no es muy simple y a lo mejor no se pueda comprender a veces con la lógica del uno más uno o del dos más dos, ¿no? Pero de alguna manera, fíjense si les internamente, porque hay mucho que no sabemos ni conocemos. Y que nuestra mente lineal no nos deja captar, ¿no? Entonces es como un conocimiento nuevo basado en, en la ciencia, se descubre a través de la ciencia, a de la ciencia a de la palabra les va a contar mejor yo, pero que de alguna manera cuando uno aprende, y desde lo personal lo digo, a alinearse con la esencia de alguna manera de la cual ni somos conscientes que existe la mayoría de la parte del tiempo, la verdad que la vida fluye mucho mejor, más natural, y a veces nos compra mucho menos y bueno, a lo mejor no se trata de conseguir cosas sino de ser más plenos más felices. ¿no? Entonces, me encanta ver. una buena particular pero si sí estaría bueno que si les resuen a les gustó apoyemos por la beneficio para ella bueno gracias mucha luz gracias. Mucha introducción bueno lo que eh, es muy importante cuando escuchen esta charla que puedan soltar todo lo conocido hasta ahora que tengan cierta apertura mental porque a pesar de que esto viene por el lado de descubrimientos científicos que nos acercamos a esto es algo totalmente nuevo en nuestra manera de percibir la realidad y poder empezar a desplegar los propios potenciales porque tiene que ver con esta ley y vivir en mayor coherencia ¿Sí? y principalmente reencontrarse con el propósito de cada uno no es poca cosa redescubrimiento ¿no? de esta ley tuvo que ver con, con unas eh, investigaciones que hizo el científico Jean-Pierre Garnier que continuó con las investigaciones de Einstein ¿no? sobre el tema de la relatividad del tiempo y el espacio ¿Quién le interesa más o bien aquí por la parte de escuchar la validación científica la explicación de las leyes físicas? Y quiénes vienen más para ver cómo este les puede afectar con el ser. Así que, bueno, ¿quién está por la primera razón? Le la, le le la Un fractal. ¿Alguien sabe no, qué es un no. fractal? No. No. no. Bueno, imagínense un todo. Imagínense un, una fracción o una parte. Pero imagínense que esa parte tiene la información de todo. Ahora, ¿se acuerdan del que cuando eran chicas? No sé si lo quieren pasar. Este es un caleidoscopio especial, diferente. Era el cardioscopio, imagínense que tenemos solo una piedrita, ¿no? ¿Se acuerdan cuando armamos en el colegio los cardioscopios que poníamos espejos todos alrededor? Entonces, esa piedrita, vista en los espejitos, no parece una piedrita, parece una flor. Y parece que no fuera una piedrita sino una, y si ponemos dos, parecen muchas, ¿sí? Bueno, es. Eso los puede acercar un poquito a la idea de fractalidad. Es una sola bolita, pero cuando la miran, por un efecto de, de, qué? de percepción, y de eso trata, la van a ver como en varios lugares simultáneamente, y va a haber como una ilusión. La ¿sí? materia eh, de cualquier partícula es recibir y enviar información. Quiere decir que estas ondas de las que hablamos, emiten y reciben información y esto es permanente no es fijo desde el momento que ustedes tienen una idea y piensan un concepto lo están ¡tuc! Lo están eh, tra tra tratando de hacer fijo en su, en su definición pero justamente esto de retener la información en una especie de almacén de memoria es lo que hace que no fluyamos en un cambio permanente Ahora vamos a ver por qué hacemos esto. ¿no? Tiene que ver con la supervivencia, con poder automatizar cosas para poder después vivir ¿no? de experiencias en de, de esta realidad. Entonces, esto de recibir información es muy importante para, para que después entendamos que nosotros también permanentemente recibimos y enviamos información. ¿Sí? Y este intercambio entre nuestro cuerpo energético y físico. Es un envío y recepción de información. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo que vive en otro espacio-tiempo, que a todo esto está fuera del pasado, presente y futuro, o sea, donde vive nuestro cuerpo energético, pasado, presente y futuro son simultáneos. Quiere decir que la información del futuro de ustedes y la que ya pasó, para un observador como nuestro doble que está de alguna manera percibiendo la realidad lo único que tiene que hacer es poner el foco en un pasado, en un presente o en un futuro y en esa realidad virtual es instantánea imagínense que están soñando ¿no se les mezcla todo pasado, presente y futuro? ¿Sí? entonces cuando estamos soñando pasa eso es simplemente un observador que está en una frecuencia de procesamiento de información muy veloz y que está procesando experiencias que ustedes tuvieron durante el día más todas las proyecciones a futuro que tuvieron y que intercambia información y esto es una función vital porque durante el sueño y ahora vamos a entrar en el tema del, del doble porque para eso estamos acá ¿no? para ver el desdoblamiento de tiempo cómo nos afecta a nosotros tener un doble entonces el doble es si este cuerpo que al ser cuántico tiene toda la información toda disponible ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Yo durante el día voy teniendo memoria de todo lo que va pasando, me va quedando grabado. Mis emociones, mis pensamientos, los sustos que tuve, eh, las preocupaciones, eh, las creencias, todo queda grabado ahí, ¿sí? Bueno, empezamos con una pregunta, porque, como dice bien el científico ayer, todo empezó con una pregunta. Todo empezó con una pregunta del Creador, dice él. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que ustedes quieren conocer algo, quieren observar algo. ¿Sí? Quieren mirar a alguien, mirarse a sí mismos, conocerlo. ¿Qué tipo de cosas hacen para acercarse, para mirarlo, para conocerlo? investigar, empezar a observarlo, observar, observarlo, acercarnos de alguna acercarnos, manera, ponemos lupa, Polición, ponemos telescopio, tratamos de conectarnos, ¿qué más hacen para poder observar algo? Se necesita un observador y un observado. investigar. ¿Sí? Está bien. qué? ¿Por Por ejemplo. O sea, todo lo que tiene que ver con observar, poner una lupa, investigar, ampliar. Poner, poner la luz, luz poner la luz. una luz, puedo mirarme, me gusta la luz, es genial, me van aportando para las próximas. Es retroalimentación, van observando, pero pueden poner un espejo y mirarse, ¿sí? Uh -huh. Bueno, entonces, eh, supónganse que lo que es real, lo que es uno, puede observarse. Decíamos que necesitamos dos, dos, observador y observado. Entonces, ¿cómo hace algo que es esencial, que es uno, que es universal, que contiene todo, para conocerse, para observarse, para acercarse y poner una luz y para poder, poder mirar? ¿Qué puede hacer? Una sí. Desplegarse. Desplegarse. Desplegarse, desplegarse, desplegarse desdoblarse. De ¿Sí? Bueno. Imagínate que te estás viendo en una película. Que estás viendo tu película. En cualquier situación pueden alinear el hemisferio, sincronizarlo. ellos les van a dar mayor velocidad de percepción de la realidad en cualquier situación. Parece que como a darse cuenta cuando una persona es incoherente. Van a empezar a estar, a vivir ustedes. Primero van a estar ustedes más coherentes. Después van a haber la incoherencia ajena. Van a darse cuenta cuando alguien dice la altura y van a decir, esta persona, que Yo antes creía que... Y ahora bien, no le creo nada. y Por ahí Pero se ríen solos. Pasa, pues, no. <risa> y, bueno, esto es fundamental: el tema de la autorreferencia. Van a empezar a ser autorreferentes. No les va a importar. Les, les importa cada vez menos lo que no, piensa la gente. Porque. No me no, genera no, carga, carga lo que piensen a los demás de ahí. Porque yo me reconozco a mí mismo. Tengo una autorreferencia. La sí. referencio en mi propia. Conexión, Además te empezás a soltar los apoyos. Sí, pero ya... esto no es que se pasa la, de, la, de, la de... No, no, no, no la pasan bien sírvole. Aviso, alerta roca, no la pasan. Pueden no. no. dormir más, puede cambiarle la forma de comer, puede empezar a tener pesadillas porque se despierta todos los programas de supervivencia que le sí. dicen, no, no, sea, sí. tienes que actuar de acuerdo al programa, Tienes que actuar de acuerdo al programa, sí. no puede ser sí. tan neutral, tenés que tener un programa. Eh, no sé, de reacción para salir corriendo y conseguir trabajo y entonces tengo una pesadilla de que me rebotan en todos los trabajos no sé, o pueden tener pesadillas que tienen que ver con cosas muy básicas de hambre o de... sí, eso puede pasar porque se despiertan estos programas cuando uno empieza como a funcionar el neutro también les puede cambiar la forma de dormir de repente pueden realmente planchar y dormir mucho más tranquilos, más livianos porque empiezan a soltar después les puede cambiar el tema de anticipación Empiezan a anticipar lo que se viene, empiezan a verla. Yo, yo trabajo en esto como abogada también, en los casos de resolución de conflictos. Y ahí estamos aplicando con otro abogado la, la lógica jurídica convergente. Estaba en una mediación y el abogado contra el otro día empezaba a hacer una sarta de manipulaciones para no pagar lo que tenía que pagar y yo de repente lo escuchaba como si fuera un muñequito y de repente ya no escuchaba las palabras pero yo veía toda la trama donde se apoyaba en valores, en creencias ¿no? porque yo no entiendo que esto para vos es un valor, es tan importante y vos te das cuenta que era una misancén pero antes yo no lo veía así pero ahora se ve como la parte la lógica invisible que sostiene las cosas